Ya, compadre, aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo y les traigo Chatterhand. Chatterhand, compadre. El jueguito que tenía un amigo, weón, en su casa. Ya vamos a partir el toque, 1991, jaleco. chaleco, chaleco le decía yo. <coughs> ya como les contaba, este juego, lo tenía un amigo en su caso, se lo habían traído de Estados Unidos al web, ¿cachai? Se lo cambié por mis famosas Tortugas Ninja, wey. como todos querían tener las Tortugas Ninja, wey, me lo cambiaban. Así que, como pueden darse cuenta, me lo ultra jugué. Así que quiero dejar listo este video game esta noche, weón, para que lo puedan ver mañana. Bueno, ahí se acaban de dar cuenta que mi chaqueta de verde se convirtió a roja. Eso quiere decir que pego más fuerte. Estoy en el primer nivel. Lo que más me encanta de este juego son las gráficos. Weón. Son muy Ninja Gaiden, ¿cachai? Son muy Ninja Gaiden, muy Batman, Batman 1 de NES, ¿cachai? Me encuentro muy bueno. Bueno, si se dan cuenta, yo me he estado comiendo unas letras también. Esas letras, cuando yo me termino de comer tres letras de esa, miren lo que aparece. ¿Cachai aparece ese super amigo? ¿Cachai? Hay varias combinaciones. Entonces, dependiendo de la combinación que tú hagas, te aparece un amigo diferente. Ahí, mira, ahí hay una granada. Hay un buen que tira fuego, otro que tira como un, un yo-yo, ¿cachai? Eh, otro dispara no sé qué onda. Esto es energía, ¿cachai? Como ya estoy lleno, no me quita... No me quita plata. Ya. Vamos a hacer la misma combinación. Voy a tirar a los monitos y como pego fuerte... Un, dos, tres, cuatro, cinco... cachai, me he lo los dos. Pego fuerte porque estoy con la chaquetapa. El personaje yo lo puedo tirar, ¿cachai? Entonces, así evito que de repente le hagan daño Que es como... Como medio débil el loco Entonces, ¿qué? Como cuidarlo También lo puedo tirar contra enemigos, ¿cachai? Igual se daña si lo tiro contra enemigos, fíjense, mira Se pone como de otro color, entonces... Hay que cuidar al Lolo Ya, a ver vos, chao ¡Vamos! No. Puta, perdí la moneda Ya, lo mismo Vamos a hacer esta weá Vamos a tirar al compadre acá Uh Ya, está es. Ah, toque Los niveles no son tan largos en todo caso, así que... Como que todos están divididos en tres partes. Ya, fíjense que ahora voy a... Acabo de completar la... La secuencia BBB, ya tengo el personaje. Miren lo que pasa. Se queda a correr. Super traje que me va a durar 15 segundos. Entonces llegué al final. Al final del primer level. Del level de la intro. Entonces, ¿cacha la gráfica? Qué buena, weón. La encontraba super buena esta gráfica, weón. Toma ahí. Es como un Bison ese weón. Oh, toma. Murió. ¿Cachai? Con mi super traje lo hice pedazo. Ah, estoy con algo de sueño, pero vamos a terminar Chatterhan esta noche. Un juego de Nintendo, por si. Sí, Había ¿eh? terminado. Bueno, después de que pasáis, ahí aparecían estos cinco... Estas cinco pantallas donde tú tenías que pasarlas, ¿Cachai? Para poder llegar a una etapa final Vamos a partir por esta Por la más difícil nomás al tiro y vamos a terminar el video game Con sueño y todo lo vamos a terminar de una Para mí este es el nivel más difícil Este, este es como un nivel pajero porque Porque como que caen rocas, estos monos se arrancan, ¿cachai? Tenéis que andar detrás de ellos. Tenéis que como ir despacito, ¿cachai? Mira. Ya. Oh, se me acabó. Ay, ahí sí. Llega la moneda, llega la moneda. Vamos. De aquí caía una. Plata, plata, plata, plata, compadre. Vamos, ya. Vamos acá. Ya lo que caiga la otra, al tiro. Uh. Ya, da no lo mismo. Ya, esto bueno, hay que matarlo al toque porque si no, bueno, después se convierten en un cacho. Este es el puro nivel. Este es el nivel más cacho de todo. O sea, más pajero en realidad. Ah, verdad que ahora todos son sensibles, no puedo decir carabato. No la unidad de streaming de grabaciones ya a ver vemos que hay acá moneda vamos ya chao con este chao con este otro plata siempre plata y listo wow ya me cambió la chaqueta a color verde ya démosle nomás ahora pego más de Ya, vamos no. Ya, acá recuperamos energía. Oh, mal. Ya, lo mismo. Y acá debería salir nuestro amigo. Justo tiempo para matar a este compadre, weón. Miren. Un barbón que está ahí adelante, weón. Le vamos a tirar pura piña y Toma, muere. Ah, cagó. Y pasamos al next level. Y acá tenemos que trepar Mira, ahí, ahí, chaqueta roja, no? Bueno, pegamos más fuerte Somos más rudos, ¿cachai? vamos trepando nomás. Vamos, vamos, vamos. La ve ahí para que después no bueno, aparezca el, la super armadura. Ahí le llego. Vamos. Vamos calle acá arriba. Otra vez. Nos faltaría una nomás y estamos, estamos ok. Lo que sí ahora cambia la gravedad, weón bueno. Ya, esta parte también es pajera, weón, bueno, Hay que ir así como bien. O sea, le puedo pegar, ¿cachai? Pero no me quiero como arriesgar a que... A que me, me quiten energía. Estoy cómodo así. Estoy jugando normal así. Oh. Ya, no la vamos a comer porque. La vamos, la vamos a destruir, de hecho. Porque yo quiero pelear contra el último mono superpower. Entonces más adelante tiene que haber otra. Para yo completar mi armor. Vámonosle. Uh, puta, me lo comí. No. ven se lo comió. ¡No! Le no. ah. hizo daño a mi amigo. Güey. Ven, vas a jugar apurado. Mueren con cuatro bombitas. Vámonos. Ahí la onda expansiva mató al, al mono Toma, weón bueno. Ah, vamos acá Buena wow. Puta la weón, me quito la... Ya no importa, energía Pah, que son mala leche Vamos, igual la vamos a pasar, aquí podemos ir para arriba o abajo Hay graved gravedad para ambos lados justo ponen la weas justo donde te donde te tienen que llegar va. Ya no tengo que saltar mucho si no voy para arriba y me quemo el amigo como que ha sufrido muchos daños cachai y hay que hay que tratar de empezar a cuidarlo si no se, se nos puede morir Ya será ese Ahora otro Ya ese, vámonos Pelo queta roja Extra Ya vámonos Pero sin antes matarlos a todos Me quedan 6 segundos Ah, pero este weón es un cacho este mono, me cae mal Sale de ahí. Ya, pero con, el, con este de las bombas lo voy, a tener, lo voy a tener lejos todo el rato, ¿cachai? Toma, weón. No quiero que se muera mi amigo, ¿cachai? murió ah, vamos bien vamos a terminar el nomás ah, acá me voy a estoy muy lejos la cámara o no, la cámara la vamos a acercar más acá ahí ya. ahora estamos como centrados vamos por otro nivel difícil ya Hasta el toque todos los difíciles al tiro nomás, no quiero nada de cuestión. Vamos. Obviamente tiene que haber gente mucho mejor que yo y todo el show siempre hay, así que.. ¡hola ya. Ups. Mira, ahí hay una letra No, Oh, no puede Puta, me tiré para el otro lado, weón, la cagué Oh, no puedo A ver Ya, filo, ya Al demonio con la weón Entusiasme, poa. Acá puede que haya una? Vamos a hacer otra combinación ahora ¿eh? porque agarré agarré alfa antes. Ya, y mejor porque si sí ya. O sea, no mejor igual. Me hubiera ayudado harto el monito de acá. Vámonos, vamos. Ya vos, muérete, po. Uh oh. Dito. Vamos, vamos. Bueno. Vamos. Recuperamos energía. ¿Sabéis que.? Chucha, se me fue la La, la arma roja. ¿Sabéis qué buena idea igual lo del. de no haber agarrado al mono al tiro, weón. Me lo hubieran hecho pedazo acá, weón. O sea, igual. aguanta, porque. como soy un weón muy 2.0 a este juego, lo no podría haber dejado de ir. Lo hubiera, lo hubiera hecho durar. Pero. mejor así lo agarro después. Ya, vamos. Buena, vamos, weón, 2.0. Vamos. Así que ahora ya lo puedo agarrar, weón, ¿cachai? Acá debería haber alguna huevita. Una caja y vamos a agarrar alfa. A ver, ¿qué mono me va a salir? El ninja, weón, puta, no me sirve el ninja ya. Ya, vamos, no allá. Acá tenía que haber ocupado al... El... Ya, pero me va a servir con esto, estos buenos para que no molesten. Ya, está bien. Lo que sí voy a tener que estar esquivando todo el rato estos cohetes. A ver, vamos. Acá tengo... Yo sé que acá... Acá tiene que haber una hueá donde me puedo parar. Uh, los misiles. No. Puta, me comí otro ver, ya no importa. Oh, ¿qué estoy haciendo? Ya, vamos, viola. Esa guada abajo la mataba con el. Con el. Vamos, córrete pa' acá. Uf. La mataba con el. el lanzallamas, pero no lo agarremos, pues, weón. Bueno. Ya, ah, pero vamos bien, vamos bien. Igual me cae bien ninja, weón. Como ninja comando, ¿cachai? Uy, vamos, vamos, vamos. Yo sé que más arriba tiene que haber energía. Acá hay una granada Uy, plata. Ya, chao. Ya, ninja, se te cargo de ese weón. Eso, rebana, lo vamos. Este ninja me va a servir para el final, weón, vamos. No voy a agarrar esa weón porque me va a cambiar a ninja. Y no quiero verte. Uy, ya. Claro, acá debería haber una. Una moneda. Zona es, pero no, ya, he hecho Vamos, no voy a perder a Ninja. Voy a continuar con él. Energy, ya. No. Ya, plata nomás A ver acá, no hay nada y acá A ver si hay secretos, pues cachai Ya, nada nomás, po. a pelearla Este buen es brigio weón Vamos Uno, dos, tres Vamos, vamos, vamos, vamos, que se puede, uno Dos. Ya. Uah. Uah. Uno. Dos. Puta la weá, ya estoy haciendo las cosas mal, ya. Ya cagó ninja nomás, pues oh, se fue a la verga. Y ahora vamos a ver hasta cuándo aguantamos. voy a tener que pegar puros combitos, así como... Puta, estaba esa tuerca, weón Vamos Ah, weón, tres energías Dos Vamos, vamos, que se puede Vamos, vamos, vamos, vamos Do Vamos Uh. no, vamos, no Es que esas dos tuercas que están ahí me cagan la onda. Vamos, vamos, vamos. Eso, corre, nomás, bueno. Vamos. Bueno, arriba está el final de la torre y. ¡Guau! Wow. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! El que salga no va. Ya ahora vamos. No, weón. Pero, weón, pero cómo, cómo no? Joda. Ya, eh, ahora sí lo mato, ya. Ah, por último, o sé sea, que vole perfecto que el guampo. Y ahora corta. Sacarle la mierda, weón. Tenía que ponerle un cornete, bueno. No me cae bien. Más encima que al otro lado, ¿verdad? Baja, weón. En mis tiempos este lo mataba, pero al toque, weón. Mira, pues puro haciéndole cariño al weón. Oh, ser justo. Si lo complicado acá son los engranajes, ¿cachai? Ya está rojo el huevón. Ah, como es. Ya cagué. Uf, espectacular, huevón. Vamos. Huevón, ¿cacharon ese final, huevón, épico? Esto merita... ...bebida. Ah, buena. Con uno de energía, weón. Todo complicado el Big Boss. Ese era el más difícil de todos los niveles, po, weón. Ya. Vamos por otro difícil. A ver este. Eso, ese el toque. Ya este, este, este. Voy a dejar el que más me gustaba al final. Estoy disfrutando Chatterham, qué te parece? Aquí estoy con una... Cacha la gráfica buenísima, weón, me encanta. Eh, beta, beta y beta. Ya, puro beta. Vamos. Uh. Oh, no tengo ni siquiera 100 pesos para una super, super chaqueta roja. Vamos. Vamos a ir a buscar la chaqueta roja que pega más fuerte. Perfecto. Era canel bonito. Uh. Ah. voy a pegar ese combo después de pegar tres veces ahí. Un, dos, tres. Ahora. Dos, tres. Ah. Listo, tenemos al. Al socio. Ya, venga va acaso si vamos a matar compadre Up. Ahí va a caer otro lo más probable Ah, lo agarramos en el aire, son muy buenos Dos, tres, vamos Un, dos, vamos Toma Oh, le están pegando a mi amigo, weón Vámole, vámole Eso, encárgate de ese weón sí. Vamos. Ahora estamos full Y con 100 pesos Aquí entramos como en un laboratorio donde hay unos fetos weón Estos fetos Como que molestan, ¿cachai? Ya, y ahí también aparecen esos como experimentos y acá también, si tú te volvís aparecen como fetos por detrás. Entonces tenés que estar como preocupado de los fetos que están atrás y delante. Ah, y esos explotan, ¿cachai? Entonces primero matamos los fetos. De ahí vienen por todos lados estas crías, weón. Vamos. veta vete, vete, vete, vamos. Más fetos, más fetos, vengan para acá. Eso, muere feto. Ahí. Hey. Ah. Vamos. Oh. Dale el feto ahí. Mata al feto compadre, vamos. Vamos, harta plata, plata, plata. Eso, eh. Ya, vamos. Qué más acá. Bomba. Ya, miren los fetos, ¿cacháis cómo están en el acecho los hueones? Entonces hay que matarlos primero antes de ver con estos hueones. De hecho, esto me gusta matarlo así. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Uh. Chao Un, dos, tres, cuatro, vamos No, la moneda no, estoy, estoy lleno, puta, disculpa que sea tan bueno A ver si llegamos al final... Ah, parece que acá en, este, en este... En este nivel no alcanzáis a agarrar tres bonitos. Ah, pero llegué con una, llegué con una letra, así que lo más probable es que sí pueda Vamos a cachar, pues. vamos a cachar si llegamos con una árbol. Mira, ahí hay una. Ya, pero vamos a matar primero acá los fetos. O todo lo que hay en el camino para ver si. No creo que desaparezca esa caja si me devuelvo. Puta la weá, weón. Wow. Más fetos, weón, más fetos. Oh. Ya vamos, matemos la weá acá Vamos con los fetos Ya listo, vamos Y ahí está la caja todavía Esto es de salud Estoy lleno, así que no hay problema Feto, feto, no hay, no hay feto Muérete maldito Vamos ahí ya había sacado vida extra, así que estamos bien Ya ahí está, eh ¿Qué hay acá? Ya, moneda Acá, a ver qué hay. Nada, nada. Siempre hay weá escondidas por acá, weón. Es que lo que pasa es que allá puede que haya energía. Ya. Entonces vamos a ver qué onda de cajita. Hop. Y si tiene super.. Tiene claro la vea, vamos a tener que correr con todo, vamos. Vamos, weón, vamos, a corre. A ver si alcanzamos a pelearla. Con la super mega armor. Vamos. Estamos mucho a estar bueno, a ver qué vas. Vamos a ver qué vas acá. Este bueno es como que un hueón se, te le, se te le transporta de lado a lado. Se cree que bueno los huevones, como que tienen superpoderes de velocidad. Ya, vos baja, vos Toma, toma. Ya. Acá lo vamos a hacer. Bolso. Ya. Acá lo vamos a terminar de matar. Listo, y eso fue todo. Ah. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos súper bien con Shatterhands. Shatterhands. Tuvo ruda la pelea contra los fetos. Bien. Ya. Vamos al toque. Vamos a ir a este. Otro, el primer nivel que me carga, sí. Era el más feo. Lo rico que se movía tenía un fondo lindo, sí. O sea, como industrial me gustaba, pero. No sé. Sea. Vamos. Ah. Ya. muy bueno. Mm, mm. Si, sí, este juego lo encuentro genial weón, era muy bueno, me encantaba weón. Lo mejor, se lo, lo mejor de todo que se lo habían comprado a uno de mis mejores amigos cuando chicos, y eso fue lo mejor de todo weón. Le hice chupete así weón. Weón, se lo regalaron y me lo terminé la primera noche, pues sí, encantó la, weón. Se lo había traído un tío de Estados Unidos el weón más encima, así. Sí. Ya, vamos. Vamos Ya, este buen a no va le Uh Uh Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Pego más fuerte, hijito. Ay, se me quedó la plata A ver qué hay acá No Maldito, me quitaron la, la chaqueta roja, weón. Cacha esa gráfica, esos colores muy buenos, weón. Creo que uno de los juegos que voy a empezar a jugar ahora Que el, el próximo que va a subir al juego del recuerdo ...de Nintendo, eh, puede ser el Ninja Gaiden, ¿cachai? Ninja Gaiden 1, weón. Puta, me lo sé de me memoria esa, weón. Y el 1 y el 2. El 3 no lo pesqué tanto. Pero Ninja Gaiden 1 y 2, weón, uff. Les puedo demostrar muchos. Soy un ninja. Sí, de hecho esa, weón, voy a hacer, weón. Y quería jugar Batman, ¿cachai? Estaba metido con el Batman también. Y estaba jugando Fallout... ...al Fallout 2. Que por ahí me lo pidieron, entonces estaba como cachando bien la historia Voy en unos niveles avanzados como para subirlo después Así que... nada, pues ahí estoy Jugando de repente y cuando me dan ganas subo las juegas pues ¿qué les parece? Si... ¿Sí? Es por amor a Arte nomás la wea o... Y cuando tengo tiempo Vamos A ver acá, ya Vamos, vamos 2.0, weón. Ah, ya, yeah, pues, weón. Acá. ¿Cachai? Es como fácil el juego. ¿eh? Es más que todo plataforma, weón. Me recuerda como. O sea, es, es como el típico juego, weón estilo brulliata tática, que que un bonito chiquitito me encantan esto bueno. como el zorro oh. como los de data soft puta el pailón weón ese Ya, ahí murió ya plata y acá más plata mirar este weón para acá ah. le van a hacer daño el weón ah me se raspó ya, y acá. Ah, ah, ah, ah. La plata, la plata. La plata, weón. Ah, me quemo. Ya, acá. no, Ya, po. Esta weón no pasa en el juego del recuerdo, po, weón. Los temas musicales son geniales. Hay unos weones que decían que esta weón era como un mega man, ¿cachai? que que era como estilo Megaman pero sin shooter, sin disparo Oye, ¿qué te pasa? Ya, ahí tenemos chaqueta roja Uy Chaqueta roja Tenemos la B ¿Y aquí? ¿Qué vas si me agacho? Ah, energía oculta porque soy un hacker Vamos Vamos a tener que matar a este mono buga. Ya este es muy fácil, weón, es como un par de monos raros, weón. Que los tenéis que hacer cagar. Uy. Cuando los weones mueren se convierten como en una. en una. en esa culebra, ¿cachai? Mira. Entonces yo ahí estoy haciendo pedazos la culebra. Mi amigo también, y ahí murió. Es el enemigo más fácil de todo, güey, el del primer nivel, po, pues, Ahora, weón, vamos a ver el nivel que me encanta. El, este nivel me encantaba. Tenía una muy buena música. Lo ponía Otago Chancho. Ah, era muy bueno este nivel que viene ahora. Mi preferido. Ya, el mejor para el final. La música, weón, la música y los colores qué buen level, weón, vamos yo soy ese, ¿ya? ah, vamos vamos ah, ah. vamos, vamos. vamos. vamos, vamos. Uh. puta, qué buen level, weón, de verdad, me encantaba ya, váyanse de acá, weón. Vámonos. Cacha la media música. Nos están haciendo pedazos mi amigo, weón? Ese weón no importa. Sí, sí importa, weón, mateo. Matemos la tecnología robótica que tienen estos hueones Ah, ya, otra vez, vamos wey. No lo debe ver el otro hueón, es ciego un remake de estos juegos deberían sacar, pues, weón. Bueno. Vamos. Vámonos, vámonos. Jota. Bueno, el nivel que viene después es la raja, weón. Ya, démosle nueva no, ya, Vámonos la wea, ya todos, vamos. Lo voy a pasar igual, weón. Vamos, vamos, démonos el gustazo, weón. Estuvo divertido. Ahora vamos a agarrar 3 más. ¡Uy! Al agua, compadre. Al agua, al agua, al agua, al agua. Uh. ¿Cómo estamos de energía? Perfecto, vamos. Ya que vamos a matar todas, todas las weas vivientes eléctricas que hay en No creo que me moleste ni un weón. Vamos, vamos. De he hecho, otro cabezón Vamos Aquí en el agua, compadre Tenemos la medusa esa No quiero cacho, no quiero problema Ah, vamos, sáqueme de acá Vamos Faltan dos más y tenemos Super Armor Que la vamos a tratar de ocupar con el último pues Acá no me acuerdo si es que Camino, bueno. Vida extra, compadre. Segunda vida extra que saco, ¿vamos? Ah, me falta plata, ¿vamos? La granada, la, la, la bomba esa me dará plata. ¡Vamos a cachar, Sí Uf. ¿Y acá? ¡Harta plata, compadre! ¡Harta plata! ¡Eso, eso! Ya, compadre, aquí tenéis que jugártela Dale las bolas de bomba! ¡Vamos! ¡Más plata! ¡Uy! ¡Vamos bien! ¡Agarra acá arriba! Energía, pero la vamos a tomar la energía después de ir a tomar la vía extra, compadre. Vamos por la vía extra primero. Ah, bueno. Perfecto. Vamos por la energía ahora. Ahí está la energía, vamos. Estamos con... Armadura verde, nos estamos pegando tan fuerte. Estamos llenos. La otra vez. Vamos, para allá nomás. Demonio con la vamos ¡Ah! Vámonos a cagar. Perfecto, estamos llegando ya weá. vamos. Aguanta brother. Llegamos, a ver si hay secreto acá. Nada, nada. Entonces, agarramos la AVE. Listo, weón, bueno, vamos, vamos, vamos. Ahora vamos a hacer cagar al jefe. Como este jefe es medio piteado, cuando le pegan se da siempre para allá. Es que hay, hay que hacer la bolsa, weón. Bueno, me, me encanta. ¿Qué? ¡Vení a tirar granadita y tu espada del augurio! ¡Chao! con tu espada! Toma Estuvo buena, estuvo buena La estamos haciendo bien, la estamos haciendo bien Vamos por el último nivel Ahora también se lo digo porque suena una alarma, ¿cachai? Una alarma como que va a decir que... ¡Oh! El fin del mundo Todos los malos se picaron y me van a tirar una bomba nuclear 17 de la wea era necesario tanto. Ya, este es el último nivel. Vamos. Acá tengo el hot ya concentrado porque este nivel es pirigiano. Ya ahí quedó la concentración. No sé que debe haber un huevón que se tira y lo mata al toque yo no, pues bueno, estoy... Yo quiero ganar en la web. ¡Vamos! para en la orillita ahí! Y... ¡Ah! ¡Chao! De acá, el amigo B. Uh, ¡Ah! ¡Ah! Aquí nos ponemos por acá. Vamos a ir a hacer bolsas ese huevón de una exportada. Aquí hay que correr con todo nomás, vamos ahí. Ah, y aquí salimos. Ah, ah, ah, con mis puños de, de acero. ¿Cachai? Mi super reflejo. Ah, uuuh ah, Apurte, pues weá. La gracia es que no tengo al ninja, si no te parto en dos. Vamos. Lo que va a pasar ahora. Uh, ya, no, estos weón bueno, los voy a hacer por saltir. No, van a estar mirando y toda la wea. Si me pongo a esperar, weón. Ya. Ah, la raja. De repente encuentro alguna energía. Uh para que vean que no me lo sé de memoria, weón. Y no lo practiqué, me puse a jugarlo nomás. Estaba comiendo fideos, weón. Estaba tomando una lemon stone ahí con los fideos. Para poder pasarlo para abajo y... Me dije voy a jugar a esa weón. Y aquí estamos. Uh. Amigo, usted se va a encargar de matar a ese weón, vamos. No. Eso, la idea era que no me llegara Ya, tenemos energía Tenemos energía Puta, el cabezón Vamos Excelente, excelente No se preocupen Vamos a pasar igual Vamos No hay nada de energía Bueno, es que ya nos dieron energía ahí este es el primer jefe, así como... El primer wea Que es el primer jefe que matamos, ¿cachai? No es que peleemos con todos los jefes, solo con algunos nomás creo que... Pero gracias a mi amigo aquí el de la bombita lo vamos a hacer boss Ahí, ahí, ahí quedaste, chao Ya, seguimos usando que es una paja Hay que pelear con esos weones como... Esos weones que se creen comando weón. Ya... Ah... Este. Vamos, por otra vez Uh Ya, y esta voy a tener que guardarla hasta el final del, del juego ¿verdad? así que tengo que cuidar al mono también ah. como por ahí la voy o no ahí buena nos regeneramos vemos con qué nos vamos a enfrentar más acá Ya, mi acá tiene que de alguna manera buscarle el ángulo ya eso No puedo todavía. Mátalo. sé que mi amigo está sufriendo muchos daños y yo quiero llegar... Puta, con él al final, po, guan? No sé si será bueno pasar esta parte No, yo creo que va a haber otro más allá Sí, yo creo que hay otro, ya No Es aquí, es aquí Es ahora nunca, vamos Vamos. Nueve segundos para matar a este cretino! Miren quién es el tarado este que dispara. Ah, lo voy a dar con todo nomás ya. Ah, que no me mate mi, mi amigo. Una, dos. Ah, mira que ahora te puedo atacar de lejos, weón, mientras es tu maricona Y no están esas weaditas que, que, que colocaste delante para que me mataran. Ahí tení Vamos. Tanto comando y la weá, A ver, eh. ya. Eh. ¿Qué más comando por ahí? A eh? ver. Ah, ya, tenemos gravedad. Eh, es como... Vamos, demuestra todo lo que aprendiste. Vamos, vamos. Oh. Vamos, nomás. Ah, no, oh. me confundí, weón. Me puedo confundir también. No, esos buenos es de la.. Ya, pues weón. Esos buenos es de la metralitas hay que nomás, weón. Up. Uh. Ah, chucha, no lo vi ya. Ya compadre, energía. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, listo! ¡Vamos! Mire los weones, monos de mierda, weón. Perdí un... Ah, ya, con quién peleo ahora, ya démosle nomás. No hay alguna weá que me sane, algún. algún bonus life, weón. Ya lo bueno es que llegó el amigo acá, weón, llegó el amigo hasta acá. Ya démosle nomás. Este weón es facilito. Ya es que démosle las balas, nomás, Ya. Eso, bien, amigo, bien. Somos el mejor team del mundo. Ahora sí el weón no. Ya listo, ahí quedó. Chao, vamos. Mi socio está medio. Está medio molido, weón. Ya, ya está que muere, weón. En uh, ah. cualquier momento mi, mi compadre amigo aquí muere. No. Ah. Eso, vamos Bueno, vamos No, me lo mataron No voy a vengar sé si es que vivo, weón Porque estoy con de buena posición, weón Estoy con Estoy con dos de energía, weón Hay un un rien. Ya, esta guay que activar la cámara. Antes de que el cohete. Ahí está el cohete que tenemos que destruir, pues compadre. llegué. Ya, no tiene que ser beta. Ña, ña, ña, ña, ña, ña, vamos. Listo, a ver. Ah, que hay ahí una moneda. Chao con la moneda. Ya hay otro. Vamos. Hay que tener cuidado acá porque hay mierdas de esta. Estamos muy bajos de energy. Hay que ser como un poco atrevidos y cuidados. Ya acá. Uh Ya, después vamos a abrir las cajas vamos a encargar de hacer cagar estos weones. Total, el mono, mi amigo, va a aguantar de más De aquí hasta el final aguanta cagado la risa Lo que sí... Tengo que eliminar todo lo que me encuentre Para después bajar a buscarlo Están estos weón. Mátalos, mátalo. Guapa, mátalo. wow, ¿Para dónde te fuiste, weón? No, ya. Vamos. Ese es mi límite, ese es mi límite. Estos weón es de acá, de alguna manera tengo que pasar para acá. Listo, estamos. Tenemos... Energía, compadre. Tenemos una B. Joder, oh, a ver, qué hay acá Monea, ya, estamos Uy, ay, me muero quemado No, era real la otra vez, ¿o no? Sí, porque tiene que haber una B ahí, huevón, porque perdí la B de acá Así que tiene que haber una B aquí Dime que sí. Entonces, para allá, para acá, para allá, para acá. Perfecto, vamos. Hop, hop, hop, hop. Energía no hay. Estamos llenos, vamos. 13 segundos. Vamos. Con Tutti quanti, vamos. Ya. Mientras mi armadura está pensando, el primer enemigo también se pone una. Y aplicamos la técnica. Ah. Darle con todo, mamá. ¿Qué, ¿Qué te crees? ¿Crees que me va a hacer daño? ¿Que me duele la wea? Ya, ahora pasamos al nivel 2. ¡Ah! A ver qué tanto, eh, mi amigo, haciendo de la suya. ¡Y te pego, po, weón! Toma. Cagó. Este weón corre para los lados, pero como fui más rápido que él... Vamos a repartirle unos cornetes. ¡Qué buen video game compadre! ¡Qué buen video game! Hay que escapar rápidamente porque va a explotar toda la... Toda la, la zona de los, de los enemigos, no sé quiénes eran, eran los enemigos También eran los enemigos, no? Nunca indagué más en la historia del juego Puta, la explosión mató a mi amigo, buah. Me enseguida a crear este juego, weón Explosión, compadre, ahí la mega, la mega explosión, weón, de toda la weón Y toda la gente, eh, Chatterhand lo hizo de nuevo, el juego del recuerdo lo hizo otra vez ¿Qué está ahí? Estoy yo ahí, mirando el lado El weón, mire ahí, ¿qué está ahí, o no? Se caga la risa con su brazo lisiado. Ten. Buena la wea. ¿eh? Y ahora empiezan a aparecer todos los, los nombres de los personajes. Todo el cloneo, cojón. La verdad, que si soplo en el micrófono suena feo. Puros puro problemas Ahí está ese que como que jugaba con la gravedad Bueno, en resumen, el juego es muy bueno, es muy entretenido eh, Merece estar en una colección Las gráficas son muy bonitas Los colores bien combinados, ¿cachai? El personaje está súper bien detallado y Es como muy de, como les decía adelante Es muy como el Batman de Nintendo El Batman 1 eh. El de Sanso. Es como... El Ninja Gaiden, tiene como la gráfica parecida Como el Power Blade, el Power Blade también tiene la, la gráfica de esta onda Me gustan, siempre me han gustado estos jueguitos así de bonitos chiquititos que corren y todo, hacen su wea. Me encantan estos juegos Buena music Yo decía que ese mono se parecía a un amigo mío. Y ahí estoy yo, ¿cachai? El héroe, como siempre. Bro. Especial agradecimiento a Kevin, Robert, Mike y Jim. ¿Ya? Chaleco. Nos ganamos una vida extra. Alejandro Koveji Castillo Ya, pues ahí queda el juego ¿Qué les pareció? 1991, chaleco, Natsume Ah, quiero contarles que también hay otra versión china de este juego ¿Ya? Y que en esa versión china el personaje es como un robot pero yo me quedo con esta, weón. Me gusta más la gráfica así como biomecánica, ¿cachai? Me quedo todo el rato con este... Estas gráficas que le colocaron en la versión americana. Bueno, sin nada más que decir, estimados, los dejo. Ahí se dio el mouse pasando por entre medio Y espero que les haya gustado este otro episodio del juego del recuerdo. Lo más probable que el que se venga ahora... Oye, ya me terminé el... El Secret of Mana, weón. Estoy... Lo voy a empezar a subir de a poquito. Estoy peleando con el último mono, nomás, que está más duro que cacho en Pero estoy en ese juego. El Batman, como les decía, también lo estoy probando harto. Todavía uno de NES que, que los quiero subir. Los tengo anotados, pero ahí... Ah, el Rigar, compadre. Ese Rigar va a tener que estar en el juego del recuerdo. Y bueno, otros más de Atari, que son mis favoritos, que bueno, me he estado dando cuenta que hay juegos de Atari que son re complicados, weón. Bueno. El especial de Halloween, como siempre lo hago va a estar difícil este año, muy difícil y nada por eso ¿no? espero que les haya gustado este super mega juego de Chatterhand, nos estamos viendo en otro jueguito del recuerdo, que estén bien y suscríbanse, compartan quiero llegar a los mil, pues ya quedan como 100 likes nomás eh, suscriptores ya, cuídense, adiós mañana hay que trabajar, la paja